el cual estará a cargo de Diana Campos Fabián. Diana es licenciada en matemática por la Universidad Nacional del Callao, es magíster en docencia en el nivel superior por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es egresada del doctorado en educación por la misma casa de estudios. Diana cuenta con 10 años de experiencia en la enseñanza de matemática a nivel universitario y actualmente pertenece al área de ciencias de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ella enseña matemática a ingresantes de la carrera de Negocios y Economía. Antes de iniciar con el webinar de Diana, indicarles que al finalizar el webinar habrá una encuesta y también tendrán una ronda de preguntas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat durante la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido del fi en sus redes sociales deben usar el hashtag que tengo acá arriba FIE UPC 2021 y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como Innovación Educativa UPC, en Twitter como Innova Educa PE y en nuestro canal de YouTube Innovación Educativa UPC, que además ya se encuentran colgados todas las sesiones que han empezado desde el día jueves del festival y también encontrarán en la, las del día de hoy. Ahora sí, damos inicio, inicio al webinar y le damos la bienvenida a Diana. Adelante. Hola eh, Gabriela, muy buenos eh, días, ya casi tarde a todos los asistentes. Bueno, para mí es un gran placer participar en este festival, luego con mucho gusto y con muchas ganas de compartir la experiencia que he llevado a cabo el ciclo anterior en un curso, en curso de matemática, ¿no? ya que yo soy docente del área de ciencia y enseño matemática a estudiantes ingresantes ¿no? de la Facultad de Negocios de la Universidad. Eh, bueno, a continuación voy a compartir mi PPT. A ver. Ahí. Voy a compartir pantalla completa para poder. Este, Pueden ver este la diapositiva. Gabriela, se puede okay. ver. Vemos ahora quizzes. El navegador. Um, ya estoy en, a ver, no se puede ver, a ver, voy a dejar compartir, si no voy a cambiar y solamente voy a compartir. Ya. ¿Ahora sí se puede ver? Sí, ahora sí lo vemos, Diana. Ya. muy bien, excelente. Bueno, el, la experiencia de enseñar matemática eh, como siempre, es una tarea difícil, puesto que eh, la matemática es vista muchas veces como una asignatura complicada y difícil para muchos estudiantes. Y quizá más aún cuando enseñamos a estudiantes del área de, de negocios, ¿no? en el cual los estudiantes eh, muchas veces no están eh, tan eh, familiarizados con, las, con los conceptos o no lo comprenden quizá profundamente, ¿no? los conceptos de matemática, los objetos matemáticos, las representaciones diferentes que existen de la matemática a niveles de, de lenguaje descriptivo, gráfico, simbólico. Entonces, esto fue eh, bastante, eh, bueno, fue un reto en realidad cuando eh, se llevó la clase totalmente presencial, aunque ¿no? antes nosotros teníamos clases online. ¿no? de una hora, hacíamos antes de, de la pandemia y luego de la pandemia, bueno, todo fue online. ¿no? Entonces, en, la, en el primer año eh, 2020, cuando iniciamos la, las clases totalmente en línea de matemática, eh, hubieron eh, quizá algunos eh, algunas dificultades respecto a la interacción en un curso de matemática, ¿no? Puesto que en un curso de matemática, según mi experiencia, y seguro varios profesores aquí de matemática que también me están escuchando, eh, a veces en clase no todos los estudiantes ¿no? se, se meten o se concentran cuando uno se les pide, a ver, vamos a analizar un problema, vamos a, vamos a resolver, vamos a, a representar, ¿no? Si a veces era difícil en la parte presencial eh, cuanto más eh, lo era en la parte virtual puesto que no estábamos viendo los estudiantes no los veíamos no veíamos sus anotaciones sus intentos no quizá eh, como en la parte presencial como antes entonces eh, la enseñanza de la matemática a nivel universitario eh, quizá desde antes la pandemia siempre ha sido difícil porque a veces los estudiantes eh, no tiene los conceptos ¿no? suficientes que se necesitan, quizá para, para seguir avanzando bien eh, a medida que pasan las semanas en un ciclo, ciclo académico. ¿no? Como señala aquí, tenemos que a veces eh, enseñarles conceptos, objetos matemáticos, algoritmos, procesos. ¿no? Es un lenguaje diferente que los chicos tienen que conocer y manejar para poder avanzar bien en, en los cursos diferentes también de su carrera Ahora, las tecnologías de información y comunicación ¿no? como software, graficadores, pizarras, aplicaciones, eh, nos ayudaron ya desde antes. Y cuanto más ahora que estamos en, en la etapa totalmente virtual, nos han enseñado y nos han permitido, nos han ayudado y nos han permitido a, a llevar a cabo nuestras clases de matemática ¿no? eh, desde la pandemia y hasta ahora, ¿no? y hemos aprendido eh, bastante hemos experimentado y una de las experiencias que, que yo he tenido es la que vengo a comentar. ¿no? Ahora, las clases en la universidad, ¿no? en, el, en el primer ciclo, digamos, de estudios en la Facultad de Negocios, se llevan a cabo eh, bueno, mediante el Blackboard, ¿no? mediante el Blackboard en el cual nosotros podemos eh, a veces compartir la cámara, pero casi siempre eh, los estudiantes, casi, creo que siempre los estudiantes no comparten la, la cámara, su cámara. Entonces es difícil evidenciar si el estudiante está pues ahí atendiendo, ¿no? sentado, esperando que nosotros, eh, eh, esperando que pueda atender a todos los procedimientos, ideas que nosotros vamos este, dando. Entonces en el primer año lo que yo sentí en mis clases de online ¿no? es que a veces la interacción era muy, eh, muy baja, había poca participación de los estudiantes. Durante las clases, durante mis clases, ¿no? Entonces, por eso busqué algunas estrategias, ¿no? Y también eh, los profesores, creo que todos buscamos estrategias de cómo mejorar esa interacción, esa participación, que la clase sea más activa, ¿no? Y porque más aún, al ser matemáticas, si es que los estudiantes no se meten a practicar, no están ahí involucrados con la sesión, pues no llegamos a, a ese aprendizaje significativo. Entonces, nosotros teníamos eh, la, ¿no? quizá la expectativa de que los estudiantes estén así, pero quizá la realidad era otra. ¿no? Había muchas noticias que nosotros hemos eh, leído, visto, ¿no? vía el internet, que a veces los estudiantes eh, no están eh, como nosotros esperamos, ¿no? Con su, como yo siempre les digo, ¿no? traigan su cuaderno, ahora sí su lapicero, su calculadora, y atentos. ¿no? Pero quizá los chicos no están así. ¿no? Es, muchas veces me, me lo han. O alguna vez a mí lo mencionaba, cuando tenía clase a las 7 de la mañana y los estudiantes eh, me decían, profesora, todavía estoy medio dormido, me, porque se les preguntaba, ¿no? Lo que siempre trato de hacer en mi clase de matemática es buscar la participación de ellos, quizá no a todos, porque son eh, a veces más de 40, pero sí a la mayoría de ellos preguntándoles a veces por su nombre, ¿no? Entonces en algunos casos, eh, los estudiantes sí me dicen, ¿no? Es, Todavía estoy como que mi profesora, hay algo. Entonces, eh, lo que podemos hacer, le digo, ¿no? Lavarte bien la cara con agua fría. <risa> o este, y de haces unas cuantos, unas bolichineras, le digo, hacemos y ya te despiertas. Porque si te mantienes sentado, te quedas ahí, como en la imagen que estamos viendo, ¿no? Y a veces en matemáticas, si los necesitamos, despiertos. ¿no? Que, ten, que tengan todos sus cinco sentidos ahí, atentos para poder captar. Lo que, se les va, eso, lo que se les va a enseñar. Entonces, eh, en la búsqueda de estrategias que mejoren esa interacción, esa participación activa de los estudiantes, eh, busqué algunos eh, antecedentes o algunos autores quizá en la literatura de qué estrategias podemos utilizar o podría utilizar o incorporar a mi enseñanza en la matemática. Entonces aquí tendríamos, a, bueno, cito a Rebeles. ¿no? quien afirma que los docentes, además de ser un fa facilitador de, y enseñar ¿no? las clases, eh, debe sobre todo motivar a los estudiantes a aprender. Motivarlos, ¿no? Pero, ¿cómo motivamos en una clase matemática? Bueno, primero, eh, bueno, y esto es lo que voy a mostrar ahora, ¿no? Eh, hay diversas eh, formas de motivar, y hoy eh, en este festival también he este, estado en varias conferencias, y la verdad es que hay muy buenas eh, estrategias, alternativas que se puedan utilizar para motivar a los estudiantes. Por otro lado, Castillo y Cabrerizo también consideran que el estudiante debe implementar unas metodologías activas, ¿no? ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan participar en la clase. Ahora, si nosotros hacemos que nuestra clase sea una clase pasiva, plana, entonces los estudiantes están igual, ¿no? Tienen una actitud pasiva, quizás nunca hablan, nunca escriben, no utilizan el micrófono. De tal manera que si hacemos una clase activa, ellos se sienten interesados ¿no? por lo que estamos aprendiendo. Y eso es en todos los cursos, en matemática y en las otras asignaturas también. Entonces, eh, con, esta, digamos, con esta premisa, me pregunté o nos preguntamos qué estrategias podríamos mejorar la participación y el aprendizaje en el curso de matemática en un curso virtual, o sea, en línea. Y hay varios antecedentes, hay muchas experiencias de docentes de aquí, de Perú, y de, también de, internacionales de otros países. ¿no? Por ejemplo, Jiménez afirmó que una, práctica, una buena práctica docente es utilizar juegos como estrategia en enseñanza del cálculo, en el cálculo, el cálculo ¿eh? de la matemática a nivel superior. ¿No? Quizá antes de la, de la pandemia era yo eh, un poco, un poco, nada más reticente a utilizar los, eh, esos juegos ¿no? porque estábamos en la universidad y quizá era más seria la enseñanza porque era una, una carrera, ¿no? Pero um, los juegos eh, se pueden utilizar de una manera profesional, de eh, una manera buena para que los chicos puedan recordar, fortalecer sus aprendizajes, y eso es lo que también vengo a mostrar. Por otro lado, Lozana y Betancourt también sostienen que la gamificación está siendo empleada como técnica para motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Además de que a los chicos... Eh, les gusta participar en un juego, también los motiva y los conecta con el docente y con la clase, ¿no? Porque están pendientes quizá, ah, quizá ahora, pero la profesora al inicio o al final, ¿no? Nos va a proponer algún reto, un juego que les parece bastante eh, atrayente. Entonces, y además, viendo eh, por otro lado a Peralta, también, ¿no? Citando a Peralta, que señaló que las pizarras interactivas... No, todos creo que usamos alguna eh, pizarra interactiva, eh, permite que el docente acompañe ¿no? en la construcción del conocimiento matemático de los estudiantes. ¿no? Al no tener nuestra pizarra, como siempre los profesores matemáticos utilizamos muchísimo la pizarra, ¿cierto? Y al no tener este, quizá una pizarra como en la universidad, que era una de dos metros o tres metros, ahora tenemos un espacio más, cor, eh, más corto, más, más pequeño, digamos, ¿Cómo hacer para que, para que una pizarra ayude ¿no? y facilite la comprensión y el acompañamiento en la construcción del conocimiento matemático? Entonces aquí este autor nos sugiere que las pizarras interactivas sirven ¿no? para, para la construcción del conocimiento Entonces, eh, y el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Entonces también... Eh, buscar eh, una pizarra idónea, adecuada yo este, antes de usar la que, la que voy a mostrarles, eh, utilicé probé muchas anteriores también porque los profesores de, mi, de la línea donde trabajo también presentaron y utilizaban, presentaron sus experiencias y utilizado y hay diversas este, opciones pero la que yo vengo a mostrarles es una que me encantó muchísimo porque eh, ayuda a interactuar con el estudiante y ver lo que él está haciendo, digamos, de una manera similar a lo que él tendría a ver, lo que debería estar haciendo su cuadro de clase. Bueno, el objetivo de de este de esta experiencia o de esta pequeña eh, investigación, digamos, así es determinar si esas las estrategias, las estrategias activas y la incorporación de una pizarra interactiva durante las clases de matemática mejoran y promueven la participación y el aprendizaje desde la percepción de los estudiantes todo todo el esfuerzo que se hace que hacemos los docentes del área de ciencias para mejorar el aprendizaje y que el aprendizaje sea significativo que sea duradero que sea valioso útil para que ellos eh, no solo para el ciclo sino para los siguientes ciclos y para en realidad para el día a día ¿no? algunos antecedentes eh, de de aquellos que ya han utilizado ¿no? estas estrategias, son, como mencionaba Peralta, quien realizó una investigación sobre el uso de la pizarra en un curso de cálculo integral. ¿no? Y él señalaba que algunas conclusiones eh, de este autor son que los estudiantes opinaban que la pizarra digital motivaba a su aprendizaje, ¿no? un 90,16%. También, un 88,96% de los estudiantes eh, creen que la utilización de la pizarra digital en el aula les permite recordar y reforzar sus conocimientos. Claro, porque si solo eh, en un curso de matemática no es posible utilizar solo las diapositivas, quizás. ¿no? Es necesario hacer con los estudiantes, hacer el proceso. Y también afirmaban que si el docente de matemática utiliza una pizarra digital, los estudiantes enten, entenderían mejor las clases, ¿cierto? Entonces, eh, con este antecedente y el dolguín en el cual también él realizó una investigación sobre la incidencia de los software eh, gamificados en el rendimiento de estudiantes de matemática, en el cual las, las conclusiones son que las estrategias eh, ¿no? tipo juego, lúdicas, que son desafiantes para los estudiantes, los mantienen estimulados ¿no? en todo momento. Primero en el momento en el que utilizan estos juegos, ¿no? Y luego y esto sirve como para enganchar a los estudiantes para que sigan durante toda la clase el, el hilo del profesor. ¿no? Y eso permite que, que el profesor y el alumno conecten, se integren y puedan eh, desarrollar mejor las habilidades matemáticas que, que se quieren alcanzar. También que a través de las herramientas gam, gamificadas se repasan los conceptos utilizados en la asignatura. Eh, es cierto que además de repasar, se refuerzan, ¿no? Trata de fijar algunos conceptos o procedimientos con estos juegos. Porque a veces el estudiante mmm, puede practicar en clase nada más y después de, ¿no? después de, de la clase de eso no, no, vuelve a, no vuelve a practicar nuevamente. No, no vuelve a resolver los problemas otra vez. O lo vuelve a hacer de forma mecánica nada más. Pero lo que queremos nosotros es formar la competencia de análisis, ¿no? de análisis, de representación de argumentación a los estudiantes de la universidad. En, en la experiencia que, que he aplicado, que he tenido el ciclo pasado, eh, la población o los estudiantes involucrados fueron los estudiantes de primer ciclo eh, inscritos en un curso de matemática de la Facultad de Negocio. La muestra fue de aproximadamente 90 estudiantes que estaban distribuidos en cuatro aulas, en cuatro secciones. Y se regla, al final de la aplicación de estas estrategias eh, se aplicó una encuesta ¿no? para recoger la información, o la percepción que los estudiantes tenían de la aplicación de estas herramientas. ¿no? Y también les voy a mostrar ahora qué, qué es lo que obtuvimos como resultado. Bueno, las estrategias que vengo a mencionar eh, son estas cuatro el Quizizz, el World Wall, el Duca Play y el Whiteboard. Eh, Todas estas se aplican en un momento o bueno yo las he aplicado en momentos diferentes, ¿no? eh, ¿Para qué? Para conseguir eh, desarrollar diversos en diversos momentos de la clase, de la sesión de clase. ¿ya? Entonces el Whiteboard es la, la pizarra, la pizarra interactiva, el World War y el Quizizz. Eh, y Tanto el EducaPlay son plataformas tipo, tipo juego, ¿no? tipo cuestionario, que por el interfaz y la forma como eh, presentan los cuestionarios es muy atrayente, atrae muchísimo y les gusta a los estudiantes. Entonces voy a explicar mm, cada una de ellas y les voy a mostrar así brevemente cómo es que interactuaba con los estudiantes en cada uno de estos plataformas. Bueno, el Quizizz es, creo, eh, conocido. ¿no? Lo habrán quizá aplicado en sus clases en diversas, diversas asignaturas. Eh, en Quizizz se pueden crear pruebas en línea ¿no? que permiten agregar este, sonidos, audios, eh, imágenes, que, que, lo cual motivan a los estudiantes ¿no? para que puedan realizar una prueba. Además de que te dan un podio en el cual el estudiante, los, los mejores puntajes aparecen en los tres primeros lugares. Y para ingresar al quiz es bastante sencillo, solo se requiere tener una, es más, no se requiere tener una cuenta, basta con tu cuenta de Google si es que la tienes, y sin necesidad de registrarse puedes ingresar. ¿no? El, el, el docente ingresa con su cuenta de Google y el estudiante ingresa al Join My Quiz con un código ¿no? y cada uno eh, a su ritmo empieza a responder las preguntas que se le han planteado. Eh, algunas preguntas que yo eh, propuse en el quizzes. por ejemplo aquí están límites de funciones, entonces era una pregunta con cuatro alternativas. El estudiante tiene quizá un tiempo, aquí tiene 20 o 120 segundos, pero tiene cuatro alternativas. ¿no? Para que el límite de una función exista, se debe cumplir la condición, y ahí tenemos ¿no? el límite lateral por la derecha, debe ser igual al límite lateral por la izquierda, lo cual significa, lo cual significa que hay. Entonces el estudiante busca la alternativa correcta, y, y aquí tiene que reforzar los conceptos, ¿no? los conceptos de límites laterales, por ejemplo. ¿no? Tiene que recordar si es que fue en una clase pasada, por ejemplo los quizis, yo lo utilizaba al inicio de mis clases, eran siempre eh, preguntas eh, relacionadas al tema anterior, de la semana anterior, en la clase anterior. Entonces, eh, primero les preguntaba, ¿no? Chicos han repasado y sí. Ah, bueno, vamos a ver cómo vamos con esos conceptos de límites. Entonces les ponía el quizis al inicio de la clase. Nada más. Y lo otro, por ejemplo, aquí tengo otra pregunta, ¿no? A nivel, con una representación gráfica. cual también es sobre el límite? Se le da la gráfica de una función y lo que pedimos es el límite de la función cuando x se aproxima a 1. Entonces, el estudiante puede ahí elegir entre esas tres opciones, una sola es la, la correcta. Entonces, a mí el química, los estudiantes lo aceptaron bastante bien, les, les parecía muy bueno porque, como ellos mismos me, me comentaban, les ayudaba a reforzar o recordar los conceptos anteriores, ¿no? ya sea de límite, de funciones, de conceptos de de aplicaciones de función oferta demanda, entonces, entonces era, era bueno para ellos y después de, de que ya empezamos las clases y los conceptos se habían recordado, lo que hacía era al final verificar cómo están los resultados de los chicos. ¿no? Por ejemplo, después de que aplicamos o después de que juegan los chicos, tenemos eh, los resultados. Cada uno, de ellos, eh, cada uno de ellos tiene un resultado de acuerdo a las preguntas correctas e incorrectas que hayan marcado. ¿No? Entonces, por ejemplo, si está todo verde, las nueve respuestas correctas, porque lo hizo todo bien, ¿no? Y de acuerdo a las que están en rojo, son las incorrectas. Bueno, esto cada estudiante también lo puede ver en el momento en el cual este termina o envía este, su respuesta. Y el docente también. Entonces, lo que yo hacía después de esto es verificar el, las nueve preguntas, por ejemplo, que he dado y una a una, ¿no? ir respondiéndolas y ver qué, qué ha pasado en cada una de ellas, si es que ha habido errores, corregir cuál es el concepto correcto o cómo se debería encontrar el límite, por ejemplo. Y con eso ya quedaba, el, o sea, la clase anterior ya la quedaba clarísima, ¿no? si no había repasado, al menos con, estos, con este juego, con este quizis, los chicos ya lo tenían, lo tenían claro ¿no? para proseguir, porque ahora teníamos un siguiente tema. Entonces, lo que quería hacer era mostrarles así rápidamente lo de Quizizz para que podamos ver eh, cómo eh, bueno, crear preguntas es súper fácil. Uno puede copiar también las preguntas que ya están hechas. Puedes modificar preguntas, añadir o quitar a un quiz que está hecho. Y eh, voy a compartirles así rápidamente la manera de... A ver. Mm. De, de, de instrucción, que tenemos. Eh, no sé, Gabriela si ¿sí podemos ver este Quizis, puede ver. Sí, se puede ver Quizis, Diana. Ya, muy bien. Por ejemplo, este es el Quizis, el mío, el que tengo. Entonces, eh, para crear, basta hacer aquí clic en crear, ¿no? y, y si no, buscamos arriba un, un tema que yo quisiera, límites o derivadas, ¿no? integrales, y te da una variedad de profesores también han trabajado. y Por ejemplo, si, si yo encuentro uno ¿no? de acuerdo a lo que yo quiero, lo que necesito, entonces puedo simplemente copiar alguno ¿no? de cálculo diferencial, bueno, que son 40 preguntas, creo que es demasiado. Eh, lo único que hago puedo hacer, abrir y... Eh, como dice aquí, copiar y editar. ¿no? Yo en mi biblioteca tengo estos que he utilizado en el ciclo pasado. Lo utilicé creo que en el mes de junio. Todo junio y hasta que terminó el ciclo nada más. Entonces he utilizado aquí, por ejemplo, este de función, de función cuadrática o de límite de funciones. Este de aquí. Entonces este es el que, está, el que he utilizado en en una de mis clases al inicio. Y lo que puedes también ver es en informes, eh, qué es lo que los estudiantes respondieron, ¿no? Por ejemplo, de función cuadrática. Aquí están los que han participado. Bueno, como ven, se les fue bastante bien a la mayoría. Y aquí están los estudiantes que quizás no lograron responder todo. Y cuando haces clic encima de los nombres, eh, simplemente ahí es fácil eso y puedes... Observar cuáles son las respuestas incorrectas o correctas, las que ha acertado, ¿no? las que ha equivocado. Con eso reforzar también eh, esa pregunta, porque a veces eh, una pregunta ¿no? suele eh, ser eh, una pregunta errónea masivamente, casi por, para todo el salón, entonces eso es que hay que explicarla de todas maneras. ¿no? Entonces, eh, crear el quizis y aplicar el quizis eh, es bastante sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos aplicar quizis eh, basta que, bueno, si ya lo tienes creado, basta que pongas aquí, aquí terminar la edición, por ejemplo, está pues, editándolo, ¿no? Y eh, publicar, y luego iniciar una prueba en vivo. no Cuando inicio la prueba en vivo, lo único que hacemos es compartir el join my, my quizzes, yo les copiaba eso en el chat a los chicos y automáticamente ya les generaba el código, ¿Cierto? Bueno, esa sería la forma de, de ejecutar el quiz, de aplicar el quiz. ¿no? Eh, realmente para ejecutar el quiz eh, aproximadamente me tomaba 10 minutos de, al inicio de la clase, 10 o 12 minutos. ¿no? Lo, lo, tampoco se podía... Eh, tomar más minutos porque teníamos una clase que desarrollar, ¿no? Pero los chicos entraban ya este, temprano, ¿no? Porque ya el que llegaba después ya no podía ingresar al quiz porque ya estábamos con el tiempo. Yo les decía, por ejemplo, de, de 9 a 9 y 10, ya 9, 9 y 10. Entonces a las 9 y 10 lo cerraba y luego ya veíamos eh, los resultados y hacíamos la retro ¿no? con esos estudiantes. De esa forma hemos eh, trabajado. Bueno, vamos a regresar a la diapositiva. Ya está. Entonces, ese es el cuisis. Eh, la otra herramienta que me animé a utilizar fue el crucigrama. ¿no? Todos eh, conocemos el crucigrama. Pero ¿por qué el crucigrama para matemática, ¿No? Bueno, los crucigramas eh, nos sirven, como dice aquí, para estimular el cerebro, ¿no? para desarrollar las habilidades de decisión, de capacidad de análisis. En, en este curso lo, lo, que, lo utilicé porque quería que los conceptos fuesen explicados eh, o fuesen claros, fuesen entendidos de forma muy clara, ¿no? Porque un crucigrama lo tienes que llenar con una sola palabra, ¿no? O Entonces, sea, tienes que ser capaz de resumir todo un concepto en una sola palabra. Entonces, es una, forma de, es una habilidad para sintetizar, ¿no? para analizar. Entonces, como dice aquí eh, también, Medina Delgado esos, esos instrumentos sirven para la retroalimentación de lo ya aprendido, ¿no? para conocer aquellos tópicos que demandan una mayor perseverancia y empeño en el momento de estudiar. Entonces, es decir, hay conceptos clave que nosotros necesitamos que los chicos sepan y no se confundan. ¿No? por ejemplo, qué es un, el, eh, la cantidad demandada y la cantidad ofertada, por ejemplo, o qué es oferta y qué es demanda, simplemente, o sea, no, no se pueden confundir. Entonces, para, para ese fin, para que los conceptos queden aprendidos, y y fortalecidos, utilicé un crucigrama. Ahora, para desarrollar el crucigrama, utilicé el EducaPlay, el play, play también es una plataforma en la cual no solamente se puede hacer crucigrama, se pueden hacer preguntas de selección múltiple eh, para completar espacios en blanco. Pero me pareció adecuado porque estuve investigando varios, este, plato, varias plato, plataformas para hacer crucigrama y esta me pareció eh, bastante fácil de hacer y también de compartir. Entonces, por ejemplo, aquí les presento un crucigrama de función costo, ingreso y, y utilidad que apliqué con mis estudiantes. La palabra que ellos tienen que completar son las que están aquí de mayúscula y la descripción son las que están aquí en minúscula. ¿no? Por ejemplo, aquí dice toda recta que representa a una función lineal con pendiente negativa. Toda recta que, que representa a una función lineal con pendiente negativa. ¿no? Es decreciente. O tipo de recta, perdón. Tipo de recta. O el nombre de M en la función f en X igual a M por X más b, ¿no? que es la pendiente. Eh, es la cantidad que realmente se logra vender en el mercado, la, cantidad, la transada, ¿no? la cantidad transada. Y entonces eh, los chicos necesitaban leer todo, la, todo el texto, todo el enunciado, y ser capaces de reproducir eso con una palabra. ¿no? Y esa es la palabra que deberían poner en, en el crucigrama. Entonces después de eso, cuando ya esté lleno el crucigrama, se iba a ver así. ¿no? Eh, en el, en el Play te da la posibilidad de darle pista a los estudiantes, es decir, les puedes dar como que ayudas para que los estudiantes puedan, digamos, eh, completar la palabra, o simplemente sin pista. ¿no? También puedes poner tiempo o, o sin tiempo también. Y al final también eh, puedes ver cuántos estudiantes lo hicieron, respondieron al crucigrama y cuánto, este, cuánto es el puntaje, o en porcentaje te lo da el porcentaje que han, han, han alcanzado. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, este son los resultados. Así se ven los resultados del crucigrama en EducaPlay. ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que utilizaron? ¿Cuánto es la puntuación que alcanzaron? ¿No? Y también, ¿qué fecha le hicieron? Eh, bueno, para mostrarles un poco del EducaPlay, le vamos a hacer aquí clic, a ver, voy a compartir. Eh, creo que no, no se está viendo el EducaPlay, ¿no? Sí. Eh, se ve la No, No, todavía no se está viendo. Se ve la ppt ahí A ver. Mm, estoy compartiendo. A ver. Si sí, no, voy a dejar de compartir otra vez y compartir pantalla completa para poder mostrarles aquí el EducaPlay. Ya. Ahora sí, ¿sí? Sí, ahora sí lo estamos viendo. Ah, ok. No sé por qué cuando comparto pantalla completa el mi PPT no se ve. A ver, vamos a, a ver. Este es el EducaPlay, ¿no? Eh, basta poner en Google EducaPlay y va a salir. Entonces aquí eh, yo ya estoy logueado porque solamente con la cuenta de Google podemos ingresar. Aquí arriba, donde dice crear actividad, tienes la opción de crear diversas actividades. Eh, la que yo utilicé fue la de crucigrama, pero hay otras opciones que no he explorado, ¿no? porque está buscando una particularmente para crucigrama. Entonces, eh, yo tengo aquí los que he trabajado, ¿no? que son para funciones exponenciales logarítmicas, límite de funciones, función lineal. Entonces, eh, cada una de estas está publicada, ¿no? Para poder editar, basta aquí poner en edición y ahí puedo añadir más palabras o quitar también palabras. ¿no? Aquí es donde se puede poner la línea de tiempo, se edita la línea de tiempo para poner un, un tiempo a los estudiantes y donde dice aquí botones de ayuda también se le puede poner eh, si, quiere, si queremos darle una ayuda o no. ¿no? Entonces, en este caso yo no le ponía ayudas porque me parecían que los estudiantes sí estaban eh, en la posibilidad de responder nada ¿no? más. ¿No? entonces aquí por ejemplo esta es función exponencial y logarítmica para, para compartir a, lo, a los estudiantes esto, bueno aquí voy a regresar aquí cuando ya está publicada basta darle clic aquí ¿no? y comenzar cuando se le comparte al estudiante eh, deberíamos decirle que pongan el nombre el nombre y sección por ejemplo o el nombre y apellido ¿no? ¿Por qué? Porque si los chicos no ponen nombre y apellido, después no es posible ver este, los resultados que ellos han obtenido al, al jugar, digamos, aquí en el Crucidão. No, Ese fue un error que tuve yo en, en la primera aplicación de una sección. Les di el enlace y, y le dije, ya háganlo, eh, al final no puede ver los resultados. Así que en las siguientes veces ya les decía, por favor, es su nombre y apellido, ¿no? Y es más, si puede, la sección. Y aunque, aunque lo separa por secciones, ¿no? Entonces, nombre y apellido se le comparte. También lo ponían en chat nada más y los estudiantes lo hacían. Eh, muchas veces, o oh, bueno, en las oportunidades que les he dado el crucigrama lo he dejado para el final de la clase, ¿no? Como un cierre o como un, este, puede ser en mi clase o fuera de la clase. les decía, le voy a dejar este enlace para que puedan practicar en el crucigrama, estos conceptos que hemos aprendido. Entonces, esto lo, siempre lo utiliza al final de la clase. ¿no? Digamos, para que los conceptos que se hayan dado ¿no? estén bastante claros y ya no, no se les olvide, chicos, para las siguientes semanas y siguientes sesiones. Bueno, este es el EducaPlay. La verdad es que no es difícil de crear. Es bastante fácil en la parte donde dice crear, como les mostré. No, no, me abre. La primera vez, siempre, ¿no? Uno se demora un poco, eh, un poco más, pero la las siguientes veces basta tener bien claros los conceptos que hay que poner, ¿no? Y las palabras, las palabras clave, digamos, y ya uno lo va poniendo, y luego lo comparte sin palabras. Eh, bueno, este es el, el de and Play. Entonces vamos a seguir con la diapositiva. Voy a tratar de compartir mi pantalla completa porque bueno, cada momento un cambio aquí. A ver. Mi pantalla. Ya está. Ahí se puede ver la, el PPT. Sí, ¿no? sí, Diana. Vemos el PPT. Ya está. A ver, sí. Luego fue... Eh, luego utilicé el World, World. Uh -huh. El World, World también es una plataforma para crear actividades súper, súper interactivas para los estudiantes. ¿no? También se imprimen, bueno, que ahora todo es en línea, eh, nos ofrece la posibilidad de crear juegos, eh, juegos bastante di divertidos, dinámicos, eh, que se pueden usar en, en la computadora, ¿no? en el celular, en la tableta. Es rápido también de crear y también tenemos algunas... Eh, una comunidad en el World War que ya tiene actividades creadas que no lo pueden modificar de acuerdo a, lo que, a la necesidad. ¿no? Aumentar o agregar preguntas. Eh, el aspecto gráfico del juego es lo que genera una, un enganche digamos, con los estudiantes porque es muy gráfico con la interfaz, los colores y las plantillas que utiliza son muy entretenidas e innovadoras. ¿No? Y como diseño de estudiantes del primer ciclo, quizá los estudiantes del primer ciclo están muy familiarizados ¿no? con la etapa escolar todavía, entonces eh, quizá en la etapa escolar se han utilizado, ¿no? es más, cuando les hice la, el cuestionario de preguntas, una de ellas fue esa. una una pregunta fue esta, precisamente es qué, qué estrategias o qué plataformas utilizamos en el colegio. Entonces eh, los chicos sí se animan, ¿no? Quizá por eh, están en primer ciclo, eh, entran, ingresan, participan, juegan y les agrada. Tuve gran participación aquí en Google. Es una ex herramienta excelente para eh, también para reforzar conceptos, eh, para practicar, digamos, practicar procesos de matemática. ¿No? Y como docente, ir monitoreando cómo va su avance, en, de acuerdo a, este, a, a, la, a, la, a la adquisición de los conocimientos. ¿No? El World Wall eh, tiene diferentes plantillas. Son, de, por ejemplo, de correspondencias, de cuestionario, de ruedas al azar, de emparejar, no de letras, carta al azar, como dice aquí, tipo concurso, anagramas, buscar coincidencias, reordenar, etc. El World Wall, eh, digamos que, pero una desventaja del eh, World Wall es que como docente te permite eh, solo crear o editar eh, cinco actividades con una cuenta, ¿no? Si tienes dos cuentas serían diez. Entonces yo... Eh, editaba y creaba de acuerdo a, al avance que tenía en mi, en, mis, en, mi, en mi temario, en mi contenido. El WordWall tiene esta, ¿no? Esta interfaz, mira, se ve bastante eh, atractiva, ¿no? Ahora, Por ejemplo, aquí dice esta... Quedan cinco minutos. Aquí. Ah, ok, ok. La gráfica representa a. Ah, entonces, ¿a qué representa? Bueno, aquí habría que ver si es un costo cuadrático, un ingreso cuadrático, tenemos esta regla de correspondencia, es una utilidad cuadrática. Entonces, el estudiante tenía que ingresar y, y marcarlo. Y también los resultados se pueden evidenciar en, el, en Google. Después de haber terminado, tenemos cuál es la cantidad de estudiantes que participaron, por ejemplo, quién participó 39 estudiantes, la puntuación media y la máxima, y también quién respondió más rápido. Eh, bueno, me voy a pasar al whiteboard porque ya esta es la última. La pizarra eh, whiteboard es una pizarra bastante buena para interactuar con el estudiante porque es una pizarra eh, para cada estudiante. ¿no? Al iniciar una clase generamos una pizarra para el docente y una, una pizarra para cada uno de los estudiantes, donde el docente puede ver cada una de las pizarras, no sé sea, de sus 40 estudiantes a la vez, pero los estudiantes solo ven la suya, la suya y la del profesor. ¿no? Entonces, basta que el estudiante ingrese con su nombre y apellido y, y listo, ya está ahí. ¿no? Por ejemplo, una de las ventajas es que no hay que registrarse, ni el docente ni el estudiante. Se pueden conectar desde el celular. Por ejemplo, esta es la pantalla del profesor, la que está arriba, y abajo están las, eh, las pizarras del estudiante. Entonces, el profesor es el que ve, tiene esta vista. El estudiante solo ve su pizarra y la del profesor nada más. Entonces, a medida que el estudiante va completando los ejercicios, ¿no? nosotros podemos ir monitoreando y decir, a ver, este, aquí eh, Mike, por ejemplo, eh, está eh, bastante bien tu resultado. O, o aquí también Kim, ¿no? hay, hay que corregir, aquí hay un problema en el sí, signo y así, ¿no? Y lo felicitamos y así monitoreaba también el avance de cada uno de mis estudiantes. Algunas eh, fotos que tomé aquí, por ejemplo, también es posible subir fotos de problemas que hayan resuelto en su cuaderno. ¿no? ¿No? Es bastante fácil. Con el celular vas a tomar una foto. Es como enviar a, en una foto por WhatsApp. O también podían resolverlo con un texto en la misma pizarra. ¿no? También graficar. Podían graficar si es que nosotros le dábamos el, el plano cartesiano, ya sean funciones lineales o cuadráticas, de cualquier tipo lo pueden hacer. Entonces, esta era una forma visible en la cual eh, yo ¿no? observaba cómo los estudiantes estaban en la, parte, eh, en la parte de procedimientos, en el cálculo, cómo lo, cómo lo hacían. Y con esto me permitía yo eh, a dirigirlos, ¿no? Otra vez, si no estaban, si estaban equivocando, los, les explicaba, ¿no? Y eso era para todos, porque mostraba, por ejemplo, un problema... Eh, había resuelto un compañero para todos, todos miren aquí a ver cómo lo hizo, allá o miren aquí a ver qué falta, ¿no? en qué se equivocó, la escala está bien, a ver qué pueden decir, entonces eh, interactuamos juntos. Los resultados, que es ya la última parte, eh, hubo bastante aceptación de los estudiantes, la verdad es que para el crucigrama eh, tenemos que un 65% de los estudiantes estuvo de acuerdo, en utilizar esta consideran que le ayudó a comprender mejor los conceptos de funciones. ¿no? Igual con el quizis ¿no? Más del 80% de los estudiantes está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que le ayudó a evaluar y autocorregir sus conocimientos en el curso de matemática. Eh, con el World wall el 75% estaba de acuerdo y totalmente de acuerdo ¿no? en que estas preguntas le ayudó a comprender los conceptos de las funciones. Y son porcentajes eh, altos de aceptación. Igual con el Y1FI, que el 82% de estudiantes está de acuerdo en que esta pizarra le dio a interactuar. Y FI, recibir feedback o retroalimentación a tiempo real de por parte del profesor. Finalmente, eh, a manera global, se les propuso esta pregunta y los chicos consideran que estos eh, juegos no interactuar con la pizarra online le ayudan a comprender mejor los temas del curso. Y aquí, no, una última pregunta que saqué es escribir algunas ideas, conceptos, emociones eh, que pueden llegar a tu mente sobre tu primer curso de matemática utilizando estas estrategias. Y bueno, estos son algunos resultados de los chicos, que fue muy interesante, muy divertido, las clases eran eh, amenas, dinámicas, y le gustaba aprender matemática de esta manera. Alguna ¿no? eh, bibliografía que he utilizado, y bueno, muchas gracias por su atención. El tiempo quedó corto. Muchas gracias Diana, felicitarte por el webinar, muy interesante lo que nos has contado y todas las aplicaciones que usabas para eh, motivar y también comprometer a los estudiantes como parte del, el, del curso, y también eh, que nos hayas contado que al, en el inicio dijiste que al, de repente al inicio eras un poco reacia o no, o no querías usarlo, y que luego ya, y creo que como nos ha sucedido a todos y los, que, los participantes que están ahora acompañándonos, creo que también se han sentido identificados, ¿no? que de repente al inicio de la pandemia nos sentíamos que no éramos capaces y luego ya la misma situación hizo que nos atreviéramos e implementáramos nuevas, eh, nuevas aplicaciones, que, que nos contabas qué te sucedió a ti. Sí, sí es una experiencia y todos, eh, todos tenemos seguro una experiencia que contar ¿no? y que compartir y estos espacios que se han creado en UPC son... So, es, el, es el lugar ¿no? en el momento. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Diana. Sí, cualquier pregunta nos las pueden dejar por el chat. Mientras van eh, enviándonos sus preguntas, yo voy a activar la encuesta. Ahí está, les pido que por favor las respondan. Si hay docentes de UPC, al último también hay preguntas para eh, si desean que se les considere horas de capacitación docente. Mientras tanto, nos pueden ir dejando alguna pregunta para Diana y yo se la puedo ir eh, diciendo. Bueno, mientras va completando la encuesta, eh, Diana, y de las aplicaciones que nos contabas, eh, ¿cuál, en, ¿cuál fue la que más llamó la atención en los estudiantes? ¿Cuál crees que fue la que más se engancharon? Bueno, los estudiantes eh, respecto a los juegos son eh, el Quisis, me dijeron que les parecía muy interesante, con, era competitivo, así que el Quizizz era uno y el World Wall también por la... Con la interfaz que presenta no porque ahora no he mostrado porque ya el tiempo está ya se está terminando pero el world War tiene la posibilidad de cambiarle la presentación para cada plantilla que tiene es bastante visualmente eh, es muy bueno para el estudiante el quizzes, el world War y eh, bueno el whiteboard que es digamos para no es un no es tipo juego no es para interactuar con el estudiante entonces, es una pizarra que me servía a mí para ver el avance del estudiante a tiempo real. Ok, bien, gracias. Acá tenemos otra consulta. Juan nos pregunta, ¿qué otra herramienta más, aparte de las que hemos visto ahora, nos puedes recomendar en clases de matemática? Bueno, eh, herramientas como herramientas. Eh, creo que en pizarras, he visto que hay nuevas pizarras como el Whiteboard Math, eh, también hay el Jamboard, que eh, sirve para hacer quizá este, como trabajo grupal. Eh, tipo, tipo juego o gamific, gamificados. Uh -huh. No he este, probado otro. Bueno, el Socrative lo estuve usando el año pasado, cuando todavía las clases eran presenciales. También era, era interesante. Pero um, ahora yo, bueno, tengo la experiencia de estas cuatro herramientas y las que te mencionaba mencionado de las pizarras, eh, nada más, ¿no? ¿no? sé más bien sí. si es que alguno quizá conoce alguna, lo puedo compartir también. Todos nos Rosario Cortés nos, nos dice Padlet, también es para ah, trabajos claro. colaborativos. Uh -huh. Gracias, Rosario. Ah, sí. Nos pregunta por acá, eh, tenemos otra pregunta eh, de Juan que dice ¿Qué dificultades ha encontrado en su investigación? Eh, bueno, más que todo para aplicar las herramientas, la dificultad es el tiempo, ¿no? Porque para aplicar eh, tanto el whiteboard file, la pizarra interactiva, o los, o los demás, uh -huh. siempre tenía que eh, organizar muy bien mi tiempo y ver en qué momento era adecuado, porque hay clases que son muy, eh, eh, digamos, extensas y no va no alcanzar el tiempo, porque además eh, los chicos eh, preguntan ¿no? sobre la clase y entonces no, no da el tiempo. Quizá una una limitación o una dificultad podría ser el tiempo para la aplicación de, okay. de estas herramientas. Eh, okay. Y por lo demás, eh, es cuestión de meterse, investigar. Hay muchos autores que eh, cuentan su experiencia, lo escriben en artículos, entonces uno lo toma, ¿no? lo estudia, lo analiza y luego lo, lo transforma para que te sirva. ¿no? Para que uno lo utilice. Claro, claro que sí. Nos pregunta Mauricio si la pizarra interactiva tiene algún costo o es gratuita. No, no, la pizarra, eso es lo bueno, ¿no? es genial porque no tiene un costo. Ahora hay una, pero si es que quieres hacerte premium en esa pizarra, eh, también hay un pago, pero la verdad es que yo no necesité. El premium te da la posibilidad, por ejemplo, de que tú puedas dar eh, retroalimentación escrita ya, escrita, o sea, le puedes escribir en cada pizarra del, al estudiante. Pero lo que yo hacía era darle la retroalimentación así en forma oral, ¿no? porque como lo tenía en mi clase, o sea, estaba en clase eh, sincrónica. Uh -huh. Entonces, yo le decía en forma oral, no este, por ejemplo, Lucero. Eh, sí, graficaste bien la función cuadrática, pero la gráfica no es correcta, es con una curva. ¿no? Y así les iba diciendo a cada uno si es que veía que había problemas. Y si no, muy bien, ¿no? Muy bien, Juan, lo has hecho espectacular, este, sigue así. Y así, solamente sí. era la retroalimentación oral. Pero no hay ninguna, ninguna paga. Nada, es súper este, fácil de utilizar. Ok, Diana. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Eh, ha, sido, ha sido sumamente enriquecedor los temas que, que trataste y viéndolo también desde tu lado, desde las matemáticas. Los invitamos a seguir acompañándonos en el Festival de Innovación Educativa. A las 2 de la tarde iniciamos con un bootcamp sobre recursos educativos abiertos y finalizamos con un taller a las 4 de la tarde. Así que espero que todos nos puedan acompañar. Les dejo la agenda por el chat. Y tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias Diana.